Acá estamos ubicados en el barrio, en la comunidad de Ciudad Sandino, eh, Managua, ¿no? Esta cooperativa es de, lleva el nombre del barrio donde se conformó, ¿no? Después del huracán Mish, que es Cooperativa Maquiladoras Mujeres de Nueva Vida Internacional RL. Nos conformamos en esta cooperativa, ¿no? En su mayoría, éramos mujeres de la comunidad y con ayuda de una organización se este, este, forma esta cooperativa en el 2001. Ahora en día este, la cooperativa hace, ¿no? fabrica prenda de vestir en 100% algodón orgánico, en ropa para niños, para mujeres, para varones. Y vendemos tanto nacional, no se debe vender su poco, no? y este, se vende en, en otros países. Estas son botitas de bebé de la edades número 6. Este es el proceso de arriba. Y esta parte que está aquí, bueno, esto lo están haciendo ellos. Esto lleva este elástico por dentro y su etiqueta. Esta es una pañalera. Y aquí este ya es un bolso terminado ya con todos sus accesorios y estos no están terminados este dice que es un vestidito estilo campesino y este es el que tiene ya, este ya está terminado y tiene su lacito en la parte de atrás y este es acá la empresa en sí tiene su su estructura donde está la Asamblea General que son todas las personas socios, está una junta directiva y luego es, tiene sus partes como es la, la contabilidad, administración las personas encargadas de venta en mercadeo el área de producción, recursos humanos, o sea, tiene toda su estructura empresarial normal y los socios este, son los quienes, eh, si toman las decisiones en la cooperativa, o sea, la empresa, ¿no? Porque se conformó como una cooperativa, déjame decirte, pero para poder nosotros este, vender eh, y comprar el producto, pues la cooperativa había un poco de limitaciones y nos conformamos bajo el nombre de Zonas Francas, ¿no? En sí tenemos una nueva razón social que se llama Zona Franca-Masili, que es, más que todo se usa para las ventas y compras, ¿no? para las exportaciones e importaciones, porque al interno eh, los socios o se hacen reuniones donde cada uno del socio este, da una opinión y conforme sus opiniones, que se realizan acá, entonces se llega a un consensual de hacer las tomas de decisiones en la empresa. Estamos organizados y en una comisión mixta y nosotros pues no somos los que vamos a rebotar o vamos a decir no a lo que la comisión mixta proponga porque también está mal está comunada con lo que es la parte del Ministerio del Trabajo. Es, es, es otro requisito, que es como somos pocos, si no hay un sindicato, pero como puede haber una comisión mixta. Esa está organizada por, de los, por uno de los trabajadores, dos, dos de los trabajadores y uno de la parte de, de, la, de la empresa. Entonces, ahí pues nosotros como digo como trabajadores también, nosotros pues también ayudamos y estamos, nos ponemos de acuerdo en las cosas que, que, que se rigen, porque también además de dueños, pues somos socios, somos trabajadores. Entonces no vamos a optar por algo que tampoco a nosotros no nos los corresponda o no, los, no lo veamos bien. <risa> Esta aquí es la parte del área que tenemos como de esquilache. Allá tenemos lo que es la parte del área de inspección Y aquí la área de empaque Y también tenemos allá otro servicio que es de serigrafía El ambiente de trabajo, pues qué te digo, es bastante familiar, digamos, por lo que todas las personas nos conocemos. Son mis vecinos, de, del vecino de mi casa, del vecino a, mí, a, a mi barrio, entonces es bastante, bastante confiabilidad, ¿no? Acá vemos personas trabajando desde los 19 años, que es el menor, hasta los 62 años, que es la persona más, más mayor que está. Entonces, pero al referirnos, todo es para usted, usted, o mire, con mucho respeto. Y como puede mirar usted el, el, el trabajo, la, la gente, la cara que tiene, no es algo quien está manipulado, quien está encima, hay algo que se les está diciendo que se les está, no, es un ambiente, aunque pues todavía con mucho calor por los que no tenemos abanicos ni nada de eso, pero pues... Pienso pues que el que no trabaja o no se siente bien aquí es porque, vivía al final, es egoísta o, o no es consciente con él mismo. ¿sí? Porque el maltrato psicológico o físico es muy bien. Si de vez en cuando se tienen que regañar, pues porque hay algo que a veces no se hace bien, pero siempre con educación, siempre con respeto hacia los demás. Ponga ¿No? este, ver, ¿Este que está parejo o este, es el forro? Este, ¿Es el forro? Okay. ¿Está está chiquito ¿Está chiquito este? ¿Está grande? Al cortarle todo... Ajá, pero, y, pero también la otra capa está grande. ¿Esta? Es el forro, es la bolsa y la capa. ¿Está bueno? es que son dos. que esta lleva Las personas asociadas a la empresa este, no son personas con grados universitarios o, o con clases técnicas ¿no? este, eh, en los últimos tres años que nosotros hemos estado enfocado bastante en esto es en las capacitaciones de los socios esto para que de, conozcan mejor del trabajo que se realiza se empodere más los socios del trabajo que están haciendo ahorita está un grupo de cinco personas en lo que es la parte de, de inglés, porque estamos vendiendo un poco alemán y este, la comunicación en inglés, ¿no? No alemán. Estamos vendiendo a Canadá, entonces idioma de inglés, se vende a Estados Unidos inglés sí. y, y pues meramente ahora que los socios están más involucrados se tiene que ir este, haciendo un desarrollo más intelectual para, para ellos, ¿no? Para que vayan aprendiendo otros idiomas, entonces estas cinco personas pues vamos a ver cuál me sale el mejor de todo para que ocupe este espacio. Sí, ya me imagino. De... Entre las dificultades que a veces nos enfrentamos, ¿no? que la cooperativa tiene que hacerse esos enfrentamientos, es, en, digamos, los meses que no tenemos venta. En la actualidad, pues hemos venido trabajando mucho en lo que es este, eh, la parte de las ventas. Trabajamos por orden. Hay meses que sí se venden y meses que pues, no hay nada de venta. Este último año ha sido mejor contra otros porque. Este, fueron ocho meses de ventas lo que tuvimos no en el año de los 12 solo perdimos cuatro comparado con años anteriores que tres meses cuatro meses entonces se ha ido superando pero esto ha sido al esfuerzo de mucho trabajo mucho empeño y de mucho no decir ay no este mes no tenemos que vamos a realizar este, las reservas no de que a veces que nos quedan de las ventas de un periodo este se lleva al periodo de que nos encontramos sin trabajo. Entonces esta es una de las dificultades que para nosotros es bastante pues, difícil. Y hasta hoy pues aunque no vemos no porque no nos hemos enriquecido, sino que estamos dentro de la parte del comercio justo, pues ahí hemos venido sobreviviendo aunque, con muchas dificultades, pero pues. Gracias a Dios le doy porque pues, aquí estamos todavía, dándole trabajo todavía a 36 personas. Que si a nosotros se nos incrementaran más las ventas, nosotros tenemos oportunidad de darle más empleo a más familias, porque todos los que estamos aquí dentro somos de los, del mismo alrededor de Ciudad Sandino. Pienso de que las cooperativas la cooperativa es una buena alternativa de trabajo, ¿no? No todas las cosas son bonitas ni buenas, eh, se pasan fases como de ¡Ay, ya no más, ya me quiero retirar! Pero pues creo que la paciencia, el trabajo de equipo y siempre y cuando quieres algo, solo es proponerlo. Eh, llegar a la meta de lo que te has propuesto y que pues no importando las dificultades que tengas que tener creo que estos, estos retos sirven para madurar para hacerte mejor como persona para tomar mejores decisiones tanto en el trabajo como para el hogar te hace un crecimiento en todos los aspectos si sí, nosotros hemos pasado muchas dificultades pero como persona a mí me gusta el trabajo que tengo me gusta lo que hemos venido realizando en este equipo, no, son 10 personas las que hemos quedado trabajando y pues con el esfuerzo de uno y el otro creo que es, da el ánimo para seguir adelante y, y pues nos ha costado mucho. Porque te digo, hemos pasado muchas dificultades, pero al final de que vemos y decimos que okay, pues tenemos un trabajo y no solo nosotros, tenemos otro trabajo para otras personas de la comunidad, entonces ¿por qué quedarnos aquí? Creo que el consejo que yo les puedo dar a las personas es de que si quieren hacer algo, sí se puede, sí se puede. Y todo es que tengas la voluntad de querer seguir para adelante.